Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora, Alona a todos, seguimos en Pokémon Luna Nuzlocke. Como siempre les digo, recuerden que está el sorteo del de juego de Pokémon Sol y Luna aquí arriba en el botón de la izquierda. Seguimos con el... con la aventura, jugamos por el día, por lo tanto de noche en Pokémon Luna. Y recordemos que tenemos en nuestro equipo a Romel, que es nuestro Mimikyu, que está así al día de hoy por cierto, le he mejorado el ataque ahí un huevazo. Cosa que me va a venir muy bien. Y nada, venga, vamos a seguir con la aventura. Eh, se supone, se supone, que ya tenía que haber... Perdón, una batalla de nada. Ya tenía que haber eh, pasado toda esta... Toda esta zona de aquí, la ruta 15, ya la tenía que haber eh, mirado toda, ¿vale? Pero la verdad es que no la he mirado del todo. Así que yo directamente voy a irme al otro lado, usando el vuelo de Charizard. <coughs> aquí. Que es justamente a donde tengo que ir. Simplemente estoy adelantándolo un poquito porque ya lo hice en el anterior capítulo. Entonces, vamos a hacer como que no hemos no ha pasado nada y que he llegado a la playa. Entonces, terminamos de revisar esta zona de aquí. A ver si hay algo de interés. Una célula de cigarde o algo. Un pescador. Que creo que contra este luchamos, ¿no? No recuerdo bien. Y bueno. Um... Sí, venga. Y al otro lado había como una playita Vamos A ver si aquí había algo Por favor, olfatea Que tú siempre encuentras cosas, odio Bueno, aquí estaban estos dos que querían pelear Y buscan la pelea Dice, en cuanto te metes en el agua Está todo lleno de piukumuku y corzola Flexiones, flexiones Hay que hacer flexiones a todas horas Vale, primero abro a la chica y después abro al chico. Los nadadores África y Ian no. E Ian. Te desafía. O Ian y África, pero. Ian no. Sacan a Goldak y a Slowbro. Joder. <risa> Vaya ojo que tengo, eh. A Zuko y a Rocío. En fin, Suco está corriendo peligro ahí. Así que a Suco lo cambiamos. Por Romel no. Porque el logro es psíquico. Y me lo voy a ver cruda. Con Carland tampoco. Así que o Eliwers o Anto. Pero Anto es fantasma. Cada mierda, Anto. Y Eliwesh tampoco. Venga saco a Anto pero con Rocío voy a intentar eh, cargarme a Slowbro con la paliza para que no ataquen a Anto acuacola venga no pasa nada ahí vamos Rocío Cárgate a Slowbro que tiene que cargar 6 veces 2 3 4 5 Y 6 No se lo carga, eh Dios Toma Evita el movimiento Eh... Pues nada Hoja afilada y así se carga también a Slowbro. Y... Rocío usa... Paliza contra Goldak. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Rocío subió al 43. fuera Golduck. ¡Chao! ¡Au! Creo es que me ha picado un pico moco! Mi Golduck y yo nos hemos quedado embobados con las vistas. <ríe> ¿Con las vistas de quién? ¿De la muchacha? Que te veo. Venga. ¿Ya dejaron dos de reflexiones? Vaya par. Gandules Bueno, no ni nada más Así que mmm... No, a ver, aquí Esta es la que me gusta Esa es pido Mola cómo mola eh, Vamos a poner al primero A Romel Y a Carla Para que vean, Romel es la bomba, a mí me encanta Ruta 16, así que por aquí si me sale un Pokémon es un Pokémon de ruta Así que no voy a coger las vallas porque con la misma me sale ahí un, un brawler. Vamos a hablar con esta gente a ver si me da algo, que me da a mí que no Ya hablé con la gente de... del centro Pokémon pero con este no Vamos a ver qué más hay Estos hombres mirando a los espindas. ¿Y espinda. ¿Me dará algo? No. ¿Alguno me tiene que dar algo? No, pues nada. Ahí, hay un objeto ahí atrás. ¿Cómo es? ¿Cómo se llega? Ni idea. Pero hay uno. ¡Uy! <ríe> Amiga. Te estaba esperando. Quiero explicarte cómo funciona el dispositivo regenerador. Así es, Ina. Va siempre al grano. Pero antes, déjame comprobar los elementos que has logrado reunir. Mm, veo que entre núcleos y células tienes más de 10 elementos. Bueno, te explico cómo funciona. El dispositivo regenerador es un aparato diseñado expresamente para cigarde. Esta máquina permite llevar a cabo tanto tus síntesis como su disgregación. Cuando hablamos de síntesis, nos referimos a construirlo, simple y llanamente. Venga, Dexio, sigue tú con la explicación. Ay, que ver cómo eres, Sina. Verá, hay dos patrones de síntesis posibles. El primero consiste en combinar un cigarde que ya tengas con células adicionales. El segundo implica la creación de un cigarde totalmente nuevo a partir de las células. Ahora te explicaré en qué consiste la digregación. Se refiere, literalmente, a desmontar a Cigarde, es decir, devolverlo a su estado celular. Tras la digregación, las células vuelven al arca de Cigarde. Para que te hagas una idea general del tema, según la investigación del profesor que nos ha eh, enviado a Lola, Cigarde se compone de un total de 100 elementos entre núcleos y células. La forma de Cigarde cambiará dependiendo del número de células y núcleos que se reúnan. Sigarde aparecía en Kalos cuando el ecosistema se encontraba en peligro. Tal vez su presencia aquí presaje algún tipo de calamidad en Alola. El único modo de reaccionarse es reunir todas las células y núcleos. Bueno, eso es todo. Ahora debemos marcharnos a... ¡Buen voyage! pesaditos son a veces! ¡Uy, tres Pokémon! Sintetizar, digre, digregar, que es la síntesis. Nada no, más sintetizar. Usar un cigarro de crear, de crear de cero, patrones que hay. Crear de cero. Suficiente para sintetizar un cigarro de al 10%. ¿Está de acuerdo? Sí. Toma. Se han metido en la Pokeball. Los datos de Sigarde se han registrado en la Pokédex. Sigarde, eh. El perrito. Sigarde, el perrito. El primer Pokémon legendario que tengo, ¿no? ¿Quieres poner un mote? Eh. Mmm... ¡Ay! No lo había pensado. Venga, vamos a buscar mote. Bueno. Venga, le damos que sí. No tiene no es, no es macho ni hembra, así que mmm, se puede elegir cualquier cualquier seguidor. Vamos a meter a Jesús García León. Gégaro. Gésgaro. Jesús García. Gésgaro. Uh, lo que no sé si es para siempre o qué. Uh, vamos a añadirlo a la caja. Porque con la misma Aquí me voy a disgregar Ah, no, pero tengo que tenerlo <ríe> vale Pues nada Vamos a seguir entonces ¡Que no! <ríe> sí Venga ¿Y tú qué eres? No me da nada, así que mmm, tampoco me importas. Bueno, chao, pescado. Ostras, ¿y cómo llego? Pulso A. I hey. Vale, tiene, tiene que haber alguna forma. Tijera X. Tipo bicho. Un ataque muy fuerte, tipo bicho. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. <risas> ¡Mierda! Ya me vio. ¿Podrías ayudarme en mis investigaciones sobre el recorrido insular? Me lo preguntaba, pero bueno, yo lo hice como que... Me lo estaba afirmando El científico Fernando me desafía con dos pokés. Un Charjabug, Bicho. Eléctrico. Y un Rommel. <risas> Venga. Vamos a usar... He hecho cabida. vida. Eh, garra Umbría porque es lo que realmente potencia a mi. a mi, mi Mikyu, A Romel. Disfraz de Romel. ¡Ay! No me hecho nada. <ríe> Qué guay, me encanta. Venga, vamos a usar el poder Z de Romel. Que es expresa presta espectral. Que está súper chuchulo. Venga Romel, conviértelo todo en una oscuridad, Charjabuja la porra, Muc vale, tipo veneno. ¿Y si sigo en Romel. Que tienen ataque psíquico. Venga, sigo con Romel. ¡No! No, no, no, no, no. Dios. Siempre la cago. Que Romel es tipo hada. Hijo mío. No afecta. No afecta. No afecta. ¿Qué coño tipo smook? ¿No es, ¿No es veneno? Ay, venga, vamos a cambiar. Azuko. Que tiene un ataque ahí tipo tierra Mierda, se está haciendo reducción Y va a ser súper difícil de atacarle Tierra viva Es súper eficaz Baja la defensa Usa desarme Golpe crítico... Claro, mientras tenga un objeto... Dios... Venga, Suco aguanta otra... ¡Toma ya! Muy bien, Suco. Ya, vamos a curarnos un poquito, que la verdad que bien merecido lo tienen... Suco al 43... ¿Quiere aprender? Fijar blanco. Mm, conservar movimientos antiguos. ¿Electrocañón? Sí. Eso sí. <ríe> eso sí. Porque Chispazo tiene 80 y Electrocañón tiene 120. <ríe> ¡Wow! Con Electrostal Z, madre mía, lo que puede hacer de daño. A pesar de los daños, he, perdido, he podido recobar datos muy valiosos. Venga... Tras cuidar un poquito de Romel y de, y de Zuko, vamos a reorganizar. Eh, Carla aún no ha salido y Eliwes West tampoco, así que vamos a irlos poniendo por ahí. Y... Me niego a capturar Pokémon de ruta ahora. Quiero comprobar primero si hay objetos. Más Pepe's. Venga, Pepe. Pues sí, venga. Ya toca Pokémon de ruta. No sé si cogerlo aquí o en el otro. Venga, vamos a probar suerte en este. Y sale un. O una. Pelipper. O Pelipper. Empezamos mal porque Carla tiene todas de perder. Vamos a cambiar, ser un poco troll. Metemos a Anto. Siempre se me olvida usar la veloz ball nada más a empezar Pero bueno Hidropulso Que no me hace mucho Y, y, y, y, y... vamos a usar, creo que picoteo es el, más... el que menos daño le va a hacer eh, Sí Dios, y aún así le hace fleje de daño Pide ayuda, hijo de perra Aparece otro Y ya la cagamos Y aquí es cuando ya la cagamos ¿Por qué? Porque si uso afilada me los cargo Si uso golpe bajo contra este No me lo cargo, bien. Me cargo el primer player. ¡Tú uh, traga, traga! Traga bolas Eso es un picoteo? ¡Mierda! Perdí el Pokémon de ruta Bueno, no pasa nada <coughs> Además, Pelayper no me gusta afuera <risas> Ya está Tampoco me voy a volver loco Y vamos a lo que vamos Primero vamos a curar a los pokés y seguimos. Podemos seguir. Por cierto, no guardado antes de empezar la partida. Y esto es un coñazo. Ya vamos a guardar. Ya no quiero empezar otra vez el, la partida de nuevo. Vaya Meloc. Vaya quick Y vaya Perasi. Venga. Y seguimos por ahí. Estamos en la, los jardines de Ula Ula. Por supuesto, aquí si se puede capturar Pokémon, pues mmm, estaríamos otra vez ante otro Pokémon de ruta. ¿Tú qué me dices? ¿No me das nada? A ver... Bueno, por lo pronto no puedo bajar. Así que... Eh, vale, aquí puedo sacar foto. Así que vamos a sacar foto. ¡Oy! ¡El Oricorio! Y por supuesto, como no, nuestro amigo el montañero Evaristo. A ver, Oricorio, ven pa' aquí, ven pa' aquí que te voy a sacar una, una foto, una fotaza que lo flipas, colega. Venga, yo creo que con esto ya está. Es para jugar un rato y ya está. ¡Adiós, Evaristo! ya esta está guay, ¿eh? ¡Qué poco! Venga, ya estamos más cerca de los 100.000. Aquí hay una célula de cigarde. Perfecto. Una entrenadora, un objeto... Otro entrenador ahí. Aquí hay algo también. Bueno, no sé qué Pokémon aparecerán por aquí. Pero vamos, Pokémon de ruta seguro. A ver, señora. Joder, cuando aparece un entrenador me entran unas ganas locas de batirme en duelo. A ah, la flamencada esa. Eh, hombre. Hula, hula. La bailarina Maya te desafía. saca un oricorio el rojo que es un oricorio de fuego <risas> vale yo qué hago con este hombre ahora vamos mm, a usar una heredad? no es muy eficaz pero algo tiene que hacerle respiro mm. Venga, cabrón se va a estar curando a 2x3? No mola. Pues nada, vamos a sacar a Rocío. El arroz de las canarias. No, Eliwes, no he luchado. Pero Polador, No, no, no, no, no, no me voy a decar. Qué mal pienso, mi madre. Venga. si se hace Rocío usa el respiro otra vez está al máximo ¿y qué pasa si ahora está una Coca-Cola hijo mío? ¿que nada más ha usar respiro o qué? pues toma no va a respirar mucho <risa> Rocío al <el> 44 <risa> me tengo que jorobar pero si fuera un duelo de baile sería imbatible. Venga, muchacha. Nos vimos. Venga. Pokémon de ruta seguro. Me va a salir. Míralo ahí. Pokémon de ruta. Y el Pokémon de ruta es un o una. Petilil. Otra vez. Tengo muchos mmm... Pokémon parecidos, ¿eh? Mmm. Y encima todo súper eficaz. Vaya tela. Pues Anto, te toca. Eso, o eso pierdo un Pokémon de ruta, que no me interesa. O afilada. golpe crítico, muy bien Anto así se, así se hace eh... usamos una Pokeball y ya está y si quiere entrar que entre y si no que no entre ya está tómalo ahora lo más difícil de todo, buscarle un mote hembra Anto al 44, muy bien. Hoja aguda, menos mal. Menos mal. Un ataque de, con una precisión muy alta. Y una, potencia, y una potencia alta. Para quitar hoja afilada, menos mal. Carla también al 43. Eh, Sí. Pues bueno, como ya creo que otra vez vuelvo a estar sin chica, eh, sin chica seguidora, eh, lo siento, pero alguien va a ser de chica, lo siento. Kevin, te tocó, <ríe> Kevin, porque no es Kevin, ¿eh? es Kevin. que Kir y una M, Kevin. eso te pasa por tener en tu logo una especie de chica, Kevin. Para ti. Venga, ya tenemos Pokémon de ruta, vamos a mandarlo para la caja. Y cogemos lo que está aquí, es un nectar rojo para los Ricorios y el objeto Chacho. Yo no quiero pelear. A ver qué optativa Hoy hubiese podido tener un Ribbon. B! Qué bueno. Qué bueno, ¡Qué bueno hubiese sido! Además es macho. Vas, me lo voy a quedar para la colección, ¿vale? Paramos. Bueno, al final me quedo con el rimbombé, B. Pero no para la aventura nucleo. Y cogemos la Acopio Ball. Eso era lo que estaba aquí. Vamos a aceptar este combate. Seguimos. ¡Chacho! Solo digo que las posibilidades de haber capturado un rimbombé B hubiesen sido muy altas, ¿vale? Me ha salido... De cuatro veces, dos. Dos veces bombe Y peleamos contra esta señora. Dice, el néctar de las flores no atrae solo los oricorios. Un aplauso para la señora. Oficinista Ceci te desafía con tres pokés. Un torcol Carla poco tiene que hacer. Ya que es tierra, fuego. Uh, Aumenta mucho los ataques de tipo fuego. Eh, eh, eh, eh. Pero, pero, pero, pero. No puedo utilizarlo. Ni, ni a Zuko, ni a Carla, ni a Anto. A Rocío sí, pero baja un poco la. De... Vamos a usar el Leewards, que no lo hemos usado. Marea. Él igual se lo aguanta porque tiene... Bueno, tenía sebo, ahora ya no tiene sebo, ¿no? Sí, tiene sebo. Bien. <ríe> Mola. Sorpresa. Porque Torqual tiene mucha defensa, ¿vale? Y, y... Y... Demolición. Ya se lo aguanta. Mierda, está quemado. Venga, un tiro vital. Ya. Yes. Venga, tiro vital. Me ataca adelante. Es fuerte. ¿Que ando? Vale. Saca a Sikin, Tipo agua. Venga Anto, te toca. Entrenadora se las ha apañado para tener un Pokémon de fuego, un Pokémon de agua. Y me la juego, me la juego, me la juego. que el último Pokémon de tipo planta. Toma ya, Lifion <ríe> Venga, eh, Pokémon de planta. Ahora sí vamos a sacarla. Me encanta pero se va a comer una mareda que lo flipa chao Lifion nos vimos y yo voy a curar un poquito a los pokés que se lo merecen dice, un oficinista con unos jardines de fondo sería un bello motivo para un cuadro ¿no crees? bueno yo que soy fotógrafo te digo que bueno sí, pues, pues es posible bueno Voy opinando que debería ir al centro Pokémon y terminar. Eh, ya, se, ya terminaremos con esta ruta el próximo día. Por lo menos por lo pronto hemos tenido eh, tres Pokémon nuevos, uno de ruta y dos que no son de ruta. Así que vamos a volar al centro Poké. Y ahí nos despedimos. Pues nada, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y nos vemos en el siguiente. Alora a todos, adiós. Nos vemos... Espera, espera un segundito. Primero que nada, te agradezco que hayas visto el vídeo hasta aquí. Pero tengo que decirte algo importantísimo que seguro has estado viendo a lo largo de todo este vídeo. Pero te lo vuelvo a comentar por si se te había pasado. Si quieres que la semana que viene suba el capítulo 45, debe haber un mínimo de 5 likes en este vídeo. Muy difícil, confío en ustedes. El capítulo 45 está a la vuelta de la esquina. Para animarte a apoyar al canal e invitar amigos para poder llegar a sus 5 likes, te daré una pista. El último capítulo del mundo contiene una cifra compuesta por un 7, que será 47, 57, 67, 70, 87, 97. Solo necesitas 5 likes para descubrirlo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.